<risa> <risa> Café. Me gusta más así, ¿eh? Sí. Que cuando tiene tanto. <risa> bueno, ¿No? venga. Bien. Vamos a hablar de cómo, de cómo, digitalizar lo tuyo o cómo crear un producto online de lo tuyo. Vale. Empieza por. Uf, es que no sé por dónde empezar. O sea, lo que te apetezca. Como si estamos aquí tú y yo solos. Bueno, pues lo que te estaba diciendo. Tengo ahora mismo como muchas ideas en la cabeza y no sé realmente cuál es la mejor vía, ya no para mí, sino para la gente. Entonces ahora mismo es como que ha llegado un punto en mi vida en el que tengo tantas herramientas, creo que he recopilado tanta información que ahora mismo es como no sé cuál es la mejor vía entonces pues bueno, tengo como varios caminos pero no sé realmente cuál es el que tengo que coger entonces estoy ahí en una situación de caos y me siento como súper perdida entonces eso una vez que lo tenga evidentemente ya viene toda la parte de digitalizarlo es un poco lo que hablábamos ayer toda esa parte de estrategia entonces bueno pues tengo tres temas ahora mismo que es lo que te decía el tema de las relaciones de pareja el tema de la astrología y el tema del producto más transformacional, algo como más pepino, algo más grande. Entonces realmente, o sea, ahora mismo ayer en el podcast dije, vale, ok, Venus es más, me voy a ir a por algo más pequeño y no abarcar algo tan grande. Pero me, me entra la duda, no sé realmente si, si puedo ir por ahí, si solamente de la astrología, las relaciones de pareja... Pero al final es, es, es un poco lo de siempre, es decir, tienes tantas ideas que no sabes por dónde empezar. Claro.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 o que tenga la intención de, de, oye, pues quiero superar una ruptura, igual no se va a ir a, a la persona número uno de superar rupturas, igual se va a ti porque lo tienes muy reciente, porque te ha pasado hace nada. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí. Sí, total. Lo tengo muy reciente y también como que en cada ruptura o en cada relación como que me ha ido dando un aprendizaje aún mayor. Entonces, por eso tengo esa dualidad, ¿no? Y, y a lo mejor más mi autoexigencia es como la que me dice, no, claro, porque tú ahora uh -huh. mismo has podido superar una ruptura, eh, pero bueno, tu situación ahora mismo este año ha sido como más, donde me he permitido otro tipo de cosas que a lo mejor la gestión antes no se permitía, entonces pues bueno, pues así un poco ese dilema, de es decir, realmente eh, podría aportar eh, al tema de las parejas, y creo que sí, creo que hay mucho que, o sea, creo que puedo a... aportar mucho desde mi experiencia en cómo, en cómo sanar y, y donde todas ellas me han llevado siempre al mismo punto. Pero tú tienes hasta, hasta testimonios de gente que te ha dicho, oye, me has ayudado sí. con... ¿Entonces? Sí. Y, y es algo que te compartí hace poco, eh, yo este año que, que, bueno, tuve una ruptura eh, de tres años, pues una de las cosas que me sorprendió muchísimo fue cuando un poco compartí ese... Bueno, pues subí un vídeo llorando en, en, en Instagram y fue una forma como de, o sea, vi como muchas lecturas de, o sea, fue algo que lo hice desde cero intención de a dónde va a llegar esto. Y ha sido uno de los vídeos que, bueno, que más repercusión ha tenido, yo creo que, que de todos los años que llevo en redes sociales. Porque por un lado saqué la lectura de cuánta gente está en este proceso que que no sabe hacia dónde dirigirse, no sabe cómo sanarlo, que a lo mejor lleva, leía testimonios de gente súper dramática, tengo el corazón partido, no sé cómo salir de esto, gente que lo había superado y gente que te criticaba porque subías un vídeo llorando y era como decir, wow, qué poco nos permitimos tampoco el... Sí, pero también debes tener cuidado con eso, es decir, que un vídeo tuyo tenga, no sé cuántas miles de reproducciones, no es, para mí no es indicativo de nada, es un indicativo de que es relevante,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 metes 500 personas y vendes un producto de 2.000 euros interesante simplemente porque has hecho un anuncio yeah. a ese vídeo que han visto más de 700.000 mil personas y eso es aprovechar el contenido de nada te sirve hacer un contenido de 700.000 mil reproducciones y no, no aprovecharlo el partido claro eso es perder dinero dejar dinero encima de la mesa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 punto número uno que me frustra, que es como, sé que, que podría aportar más, porque hay mil cosas que, que se me vienen, y otro estoy perdiendo dinero. Pero para mí es admirable lo tuyo, eh, de, de joder, pues más o menos, o sea, no, sé, no sé cómo te iba antes con el tema del, del fitness, pero tenías tu estructura montada, tenías tus patrocinios, tus colaboraciones, y dijiste, ok, esto está guay, pero quizás no me hace tan feliz como lo que haces ahora. Y ese, o sea, ese cambio, yo por ejemplo, que lo, o sea, lo di... Eh, o sea, es admirable, tío. Es decir, es decir, vale, he construido este edificio hasta arriba, pero ya este edificio no me gusta o no, no me hace feliz. Lo tiro abajo y empiezo a construir un edificio desde cero. O sea, es admirable. Sí, y es un poco lo que le intento transmitir también a la gente. O sea, que, que evolucionen. O sea, yo tenía claro que el fitness me aportó mucho, pero llegó un momento que se quedó vacío. Y, y realmente eso me lo dio la pandemia. Cuando llegó la pandemia y vi que todo el mundo subía entrenamientos, recetas y todo el mundo cocinando y todo el mundo a las 12 entrenamiento no sé qué. Y luego yoga y luego no sé qué. Y yo me paré desde fuera, que yo me acuerdo que me incluía, hacía sesiones de baile, daba clases de baile online. Eh, bueno, o sea, todo, todo. O sea, de todo. Di una clase en directo con Glenn de Salsa... Bueno, de todo. O sea, era más, yo veía mi calendario y decía, tío, es que esto parece como un puñetero campamento de actividades eh, deportivas. Y luego tenía recetas. O sea, me volqué en la comunidad en decir, vale, el tiempo que no he tenido antes, vais a tener recetas, vamos a entrenar, vamos a bailar. Pero claro, yo de repente empecé a conectar con la gente. Sí, el primer mes muy bien, pero luego la gente de repente empezó a estar muy mal, porque no estamos acostumbrados a estar parados. Y cuando llega un momento en el que llevas un mes en tu casa con la misma familia y con hábitos que antes no hacías, que es dedicarte más tiempo, empece, la gente empezó a conectar mucho con la frustración, no estoy siendo productivo, ya no sé qué hacer porque estoy acostumbrado a hacer cosas, a trabajar, y ahora realmente es que no sé qué hacer. Y eso le generó mucha frustración a la gente, incluso hubo muchos casos de suicidios en, en la pandemia. Y, y lo que se me vino ahí fue como yo estaba en ese despertar espiritual, lo tenía todo como, como muy escondido hasta que cogí y dije se acabó lanzo una meditación porque la gente lo que necesita es respirar hubo 2000 personas en el directo y eso fue también como decir wow porque la gente realmente necesitaba respirar la gente respiró y a, las, a los dos días después hice otra meditación 1200 personas cuando a mí testimonios de gente que eso se me ponen los pelos de punta que fue como wow y me emociono una persona que me dijo, he estado a punto de suicidarme y gracias a tus meditaciones no lo hice. Y para mí fue como decir, Dios, o sea, este es el camino, la gente necesita esto. No necesita saber cocinar mejor o entrenar mejor, necesita respirar. Y ahí fue cuando dije, ok, este es el camino. ahí fue cuando dije, paro, me reinvento y empecé con el proyecto de Bill's pero claro, salir y decir, ya no soy Jessy Jeffit, ¿y ahora quién eres? Porque llevaba seis años con esa identidad, ¿Y, ¿y ahora quién coño soy? Entonces claro, ahí fue cuando, ok, vale, soy esto, sigo siendo Jessy Jeffit, porque sigo cuidándome, sigo entrenando, pero dejé esa autoexigencia y simplemente soy una versión más evolucionada de esa persona. Y entonces empecé con todo el tema de espiritualidad, claro, Imagínate de gente que solamente seguía mi cuenta por eh, perder peso o por mejorar sus hábitos a de repente meterle una meditación de autoamor o hacer un retiro, era como... Y hubo mucha gente que me dejó de seguir, o sea, perdí mucha gente en el camino, pero al final le dije, me da igual, la gente pero también, que... Pero ta también hubo gente que te, que te seguía de, de todo el tema de fitness y que si no tuviese seguido por eso, quizás mm. a día de hoy no conocería la espiritualidad o no... Exacto. Claro, hay mucha gente que ahora está viniendo a mis sesiones de CAP, que está haciendo breadwork... Que, que me dice, cuando a mí me dicen, te sigo desde GCGFIT, para mí es una satisfacción de decir, wow, evolucionaste, porque no te quedaste en los cheat meals, en las subidas y bajadas de peso, y evolucionaste, te diste cuenta que había algo mejor que, que simplemente tener un cuerpo físico, que es importante, evidentemente, cuidarlo, pero cuidarlo desde tu autoamor, uh -huh. no desde, al final, lo que puedan, eh, desde el refuerzo externo, ¿no? Entonces me he volcado mucho en estos dos últimos años en, en, bueno, pues, en mejorar, en formarme y sobre todo he experimentado una transformación también yo mía muy grande. O sea, he perdido gente en el camino, eh, o sea, a nivel de identidad también he tenido que transformarme mucho, eh, eh, he sanado y cuando empiezas un proceso de autoconocimiento no es fácil, porque te das cuenta de patrones, de heridas, de, bueno, pues de cosas que que quizás no estaban bien en tu vida y ponerle luz a eso, encontrarte con tu sombra, cosas que no te gustan de ti, entonces ha sido un tumulto de transformación y de seguir con mi proyecto, hasta que llegó un momento que ha sido como, ok, tengo claro que al final he encontrado el equilibrio, por eso mi proyecto es ser tu propio equilibrio, encontrar el equilibrio entre los tres cuerpos, y para mí es súper importante la conciencia, que la gente tome conciencia de uno mismo, pues este concepto del alma que es más abstracto, pero es que si no vas al alma, estás perdido. O sea, hay que ir hacia adentro y ahí encuentras todo. Entonces, para mí eso es un poco mi propósito, crear esa conciencia a las personas. Y eso, pues evidentemente, las rupturas de pareja son un reflejo de cómo tú estás internamente. Y la astrología es una de las cosas que más me ayudó con el tema de las relaciones de pareja, a entenderme a mí mi mundo emocional y a entender también al otro. Entonces, a mí eso me ayudó mucho a bajarle la autoexigencia, a dejar de demandarle al otro porque me di cuenta que evidentemente tenía que dármelo a mí, y, y nutrirme para aceptar también a la otra persona que tenía enfrente, y, y es un poco esa es la línea en la que en estos años he estado haciendo y al final pues me he dado cuenta que ha sido acompañarles en este camino de transformación a que sea una mejor versión de sí mismos, porque normalmente la gente pues viene eso con muchas heridas con problemas, con falta de autoestima, con falta de confianza, con ansiedad, pero al final la ansiedad viene para eso. O sea, a mí la ansiedad viene para decirme algo en ti no está bien, no te estás cuidando, eh, estás muy dedicada al trabajo, cuídate, saca tiempo para ti. Eso fue la señal, fue un poco la consecuencia y ahí fue cuando empezó todo mi proceso. Entonces, al final las heridas de la gente han sido mis heridas. Siempre digo lo mismo. Y la gente que viene a, a, al método es un reflejo. Cuando les escucho hablar de, pues con mi pareja o es que yo soy así, digo, tío, es que yo era así hace unos años. O es que hay cosas de ella que sigo teniéndolas y sigo mejorando. Entonces, al final sé que la gente que viene a mis sesiones, eh, pues de alguna manera estamos en la misma resonancia, lo que pasa que en momentos diferentes y simplemente les acompaño en ese camino. Entonces, ahora sí un momento de decir, vale, ok, tengo muy claro, y sé lo que puede aportar las personas, pero el cómo hacerlo ha sido como el decir, wow Y claro, encontrarme también contigo y, y ver todo ese bagaje tecnológico, estratégico, para mí fue una cachetada y a la vez mi autoexigencia otra vez volvió a salir. Y fue como, no lo estás haciendo bien, esto tienes pero, que cambiarlo. Pero, toda, o sea, pero todo eso estratégico, tecnológico de lo que tú hablas, no dejan de ser métodos para, para, para de alguna u otra forma llegar a más personas. Exacto. Fue una realidad de decir, pues cuando te conocí fue como, ok, intuitivamente fue como, Jessy sí, por aquí, esta persona te va a ayudar un poco a encontrar ese camino, porque yo llevaba ya semanas de estar perdida de decir, es que ya no sé cómo puedo hacerlo, o sea, sé, la ram... o sea, sé lo que puedo aportar, me encanta acompañar a las personas y, y, y lo vivo, o sea, lo disfruto, pero ha llegado un momento en el que estoy en una rueda de hámster, y, y tengo que parar y tomar perspectiva y decir, vale, ok, lo tengo que hacer de otra manera. Pero eso no es nada malo, es decir... No, para nada. Pero, pero el verlo, quizás a lo mejor a otra persona, yo por, por mi forma de ser, a lo mejor que he sido muy exigente conmigo misma, y ahora lo reconozco, antes pues decía, no eres muy exigente y me sentaba mal, yo decía, no, es que es lo normal. No, eso lo sé, soy bastante exigente conmigo misma y ver una realidad y ver que pff, hay muchas cosas que tengo que cambiar, fue, pues, este agobio de decir, Dios, qué de cosas tengo que, que cambiar. Pero evidentemente estoy en el camino, también súper agradecida de haber dicho, ostras. Pero tú imagínate que no hubiese pasado que nos hubiésemos visto. Claro. Y que tú quieres ir, tú imagínate que quieres quedar a tu negocio online y quieres ir pues, a Galicia. Galicia es tu negocio online, es, es Maldivas. Y tú estabas andando en dirección a Andalucía, <risas> ibas súper motivada. Sí. Si, ¿no? <risas> si tú no te llegas a, pe a, a, a perder, digamos, o, o, a, o a no saber dónde estabas, como me decías, tío, te hubieses seguido...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 eso es, o sea, no es para nada malo, o sea, es una parte de, wow, qué agradecida estoy por un lado, porque me he dado cuenta, pero por otro lado, tengo que combatir con mi exigencia, que está ahí ese rurur pero es lo, es lo que te digo, al final, cuando eres consciente de eso, es como, vale, ok, estás aquí, sé que a veces hay días que hace más ruido y hay días que haces menos, pero, pero bueno, pues estoy en ese proceso, entonces, ahora mismo he podido ir ajustando, ir definiendo qué es lo que más me gusta, dónde me siento mejor y estoy en ese camino de, vale, pues, qué vía cojo, ¿no? Entonces, pues es un poco, un poco lo que te decía antes, ha llegado, o sea, esa es un poco mi historia y ahora me encuentro en esa situación en la que tengo que hacer ajustes, pero ahora mismo es, no sé cómo hacerlo no sé realmente cuál es el mejor camino, y bueno, tú me lo has dicho, pues ir testeando, ir probando, te mola la astrología, te mola el tema, de la... ahora mismo, si te decir la astrología, el tema de las relaciones de pareja, y el acompañar a las personas en ese proceso de conciencia, de, de conocerse mejor, para encontrar esa paz mental que al final yo creo que todos queremos, o sea, de encontrarnos bien, que suena como muy, la gente cuando les pregunto realmente qué es lo que quieres conseguir cuando vienen a las sesiones, me dicen, pues encontrarme mejor conmigo misma, o ser más feliz, claro, ser más feliz, es, yo soy feliz con, con un café tomando el sol o bailando, pero, es, o sea, pero claro, para llegar a ese estado de plenitud tienes que ser consciente, tienes que vivir el momento presente, para estar tomándote un café y decir, Dios, me siento tan afortunada de esto, entonces, para llegar a ese punto, tiene que haber un proceso de, de conciencia, de, de, de, de anclarte al momento presente, porque yo vivía mucho en el futuro, y hay veces que la cabeza se me va y digo mierda me fui o, he, o a veces se conecta con el pasado y me da la nostalgia y claro y, y hace y tenía esto y no momento presente y al final creo que es un poco ese mi objetivo momento presente estate aquí valora lo que tienes y desde aquí construye entonces pues creo que esa parte pues, pues bueno qué que puedes vender te vendo mi curso de momento presente <risa> o te vendo, te vendo mi servicio de, de momento, o sea, ¿crees que es atractivo? no es atractivo quizás por el lenguaje te refieres, ¿no? Ya tú, tú, tú llegas a, me llegas a mí y me dices oye Dani, ¿quieres, o sea, ¿quieres comprar mi, no sé, mi, mi servicio de momento presente? no, a ver, pues diría ¿quieres eh, tener menos ansiedad? ¿quieres estar más eh, feliz contigo mismo? ¿quieres tener más claridad mental? eso, pero eso ya es otra cosa volvemos a lo que te digo siempre las palabras, venderlo mejor. No, dale a la gente lo que ellos, o sea ofrecerle lo que ellos quieren pero dale lo que, lo que ellos necesitan, es decir, si yo quiero paz mental, si yo quiero confianza en confianza mí mismo, si yo no quiero que quererme quieren. mucho más, gran parte de eso viene por el ser consciente, o sea, estar claro. aquí y ahora, pero eso es la herramienta que les ya. va a ayudar a uh -huh. lograr eso, quererse uh -huh. más, sanar la relación con su pareja, etcétera, pero la gente no quiere eh, estar presente, Ridículo. la gente no quiere, no, la gente lo que quiere No, es... y no saben realmente la importancia de estar presente, estar presente es como que suena mucho, momento presente aquí y ahora, pero si no lo has experimentado, ya o sea, no sabes de qué va esta no. movida, es como sí momento presente y qué, ¿cómo hago eso? Entonces, evidentemente, ese es el vehículo que siempre decimos, pero realmente la consecuencia es que cuando aplicas eso pues simplemente vas a tener más confianza en ti mismo, te vas a sentir como más empoderado, te vas a sentir con más claridad, uh -huh. con más decisión, con más poder interno, con más foco de hacia dónde te quieres dirigir, con más valentía, no tener miedo de decir, ok, pues ya está, he venido, a vivir, he venido a jugar aquí, o sea, para mí es un poco la vida, es eso, un juego, y cuando yo me di cuenta de eso, de decir realmente, la vida es un puñetero juego, ya está, voy a jugar, y... ¿Qué más da lo que pase? Porque nos complicaba muchísimo la vida. Y realmente me di cuenta cuando descubrí eso, para mí eso fue conectar con el propósito, es decir, vengo a vivir y ya está. Y si me equivoco, pues me equivoqué. Y por eso esto también me permitió abrirme a experimentar cosas que antes no me permitía. Y ahí fue cuando dije, vengo a jugar. Entonces, para llegar a ese punto, pero claro, no me hace la gente, os voy a enseñar a jugar, a vivir. Claro, pues suena muy abstracto. Pero bueno, creo que he dicho palabras bastante claves, ¿no? Todo el mundo quiere paz mental. Yo ahora mismo a la gente le pregunto qué es lo que quieren y yo creo que lo que más me han llegado a decir es paz mental, claridad mental, sentirme más confiado de mí mismo, más conectado conmigo mismo. Pero claro, ya la palabra conectar ya es como... ¿Qué es conectar conmigo mismo? Es un poco lo que hablábamos el otro día. También tienes que tener en cuenta o sea, los tres tipos de clientes que hay. Es decir, en esa pirámide tienes arriba, Persona, ¿te acuerdas? Sí. Persona que conoce el problema y que conoce la solución. Esos son la, la minoría. Son los clientes que más rápido te van a comprar, pero hay un porcentaje muy, muy pequeñito. Después están personas que son conscientes del problema, pero que no son conscientes de la solución. Y por último están personas que no son ni conscientes del problema ni conscientes de la solución. Ahí es donde se encuentra la gran mayoría de personas, es decir, es donde están todos los peces de la pecera. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas personas de aquí abajo son las más complicadas de convertir en compradores. ¿Por qué? Porque no son conscientes ni del problema ni de la solución. Sí, no quieren ayuda. No saben ni lo que les pasa ni quién eres tú. Entonces tienes que agitar el problema muy bien y demostrarle después que tú eres la solución. Tú en el punto en el que estás, con ese lenguaje que tú que tú, que tú tú utilizas de... Conectar, quererse más a uno mismo, no puedes llegar a ese, a ese tercer grupo. ¿Por qué? Porque no son conscientes ni siquiera de que no se quieren. No son conscientes ni siquiera de que no son felices. Y entonces te costaría muchísimo agitar a esa persona, etc. Tú ahora tienes, joder, la comunidad que tienes, o, o, o un poco la experiencia que tú tienes, puedes ir a este segundo tipo de, de, de personas que son conscientes del problema, pero no son conscientes de que tú tienes la solución. Entonces son conscientes de, hostias, pues no me quiero, hostias, pues acabo de salir de una relación de, de una ruptura de pareja y no estoy a gusto. Y esas personas puedes utilizar un lenguaje más de supera tu ruptura, quiérete más, conecta, sí puedes utilizar ese lenguaje, pero a la larga, si quieres crear un gran negocio, esto se acaba. Es decir, si tú siempre estás cogiendo manzanas del árbol, hay un punto donde se acaba y tienes que ir arriba para coger las manzanas, tienes que ir al cliente de aquí abajo. Pero ahora tú en una situación en la que estás. Tienes largo recorrido para ir a este segundo tipo de clientes. ¿Cómo tú agitarías a la gente? O sea, imagínate que estoy en ese punto, pero una persona que se dedica más a esto, como en mi caso, ¿cómo tú agitas a las personas que están a, a, abajo? Porque es muy difícil. O sea, yo lo que me doy cuenta es que la gente realmente no quiere eh, mirarse o sea, hacia adentro. Les cuesta mucho. Es una, es una pregunta muy, muy buena. Primero sería específico. Es decir le hablaría del de problema concreto que está teniendo esa persona y sobre todo utilizaría digamos un lenguaje en escalera yo por ejemplo cuando nosotros lanzamos la incubadora no vamos a personas ni que saben ni que tienen idea de marketing digital ni que saben sobre tecnología ¿qué es lo que hacemos? yo le digo, hey, estás a gusto en tu trabajo hey, tienes el tiempo suficiente para irte de vacaciones te va bien económicamente ¿por qué? porque es un lenguaje que toda persona va a entender y durante todo el lanzamiento con el contenido, yo voy agitando ese problema. Oye, ¿sabías que existe una nueva oportunidad? Donde este, estos problemas que te pasan a ti del día de hoy, esto, esto que, que no tienes dinero para viajar o no tienes tiempo para pasar, eh, no sé, un rato con tu familia con tu, o con tu pareja, ¿puedes solucionarlo? Ay, ¿cómo puedo? A través de los lanzamientos. Entonces, poquito a poquito, a través del contenido, sí, se van como... esa persona... Pero no puedes ir a una persona claro. que no conoces a hablarle de oye, te voy a enseñar mi, Total. mi, el, mi método de LNT. Total. No, y, me, y me pasa a mi alrededor porque al final, pues, por ejemplo, cuando voy a entrenar eh, hay gente que le interesa. Ya simplemente que haya un interés para mí es un signo de, eh, de despertar, de decir, ostras, pues hay cosas de mí que... o me gustaría saber más de mí, pero hay gente que realmente no quiere. Y para mí es también... Yo creo que mi, mi, mi, mi base está más un poco en esas personas que por lo menos están abiertos. Porque si tú estás cerrado, para mí es un signo de que estamos en momentos de despertar diferentes. Esa persona al final no quiere ser ayudada, quiere, se conforma con esa vida. Y es triste, y a mí me da mucha pena el decir, wow, si supieras todo lo que hay, un mundo que te está esperando. Pero claro, al final es que mmm, llega un momento que ya tuve esa etapa de sentirme súper frustrada, de decir, Dios, es que si la gente supiera cómo podrían encontrarse mucho mejor consigo mismos... Pero hay gente que realmente no quiere ser ayudada y que se va a tirar toda su vida así. Y eso también tuve que aceptarlo. ¿Sabes lo no que No puedo es... o sea, me encantaría ayudar a todo el mundo y ojalá que en un futuro haya un despertar heavy. De todo el mundo. Y ahí. ir por la calle y decir, despierta, joder. Pero también tengo que aceptar que, que hay gente que no, que hay gente que, que va... ha venido a eso, a estar aquí, conformarse con un salario y, y este, de caca. Y está, y está bien igual. Y, exacto, Y ya está. Entonces, y al final eso te quita mucha energía. Entonces es como, ok, esas personas estaré abiertas totalmente si me dicen, oye Jess, así un poquito. Oye Jess, pues cuéntame un poco más de esto que decías, ¿cómo puedo encontrarme con menos ansiedad? ¿O, o cómo puedo mejorar mi ruptura? Ok, ahí estaré para ti. Pero sabes, mira, y esto, esto te va a venir muy bien, ¿sabes cuál es el truco? Bueno, el truco. Algo que te. el truco. Algo que te puede funcionar muy bien para pasar. Pues lo que tú me decías, joder, es que no sé cómo explicarle a, a, a personas que no saben quizás lo que es CAP o que no saben quizás lo que es la astrología o que no saben quizás lo que es todo eso, cómo puedo hacer que esas personas que no, no tienen ni puta idea sobre eso, me conozcan e incluso me compren. Y es a través de tu historia. Nosotros le llamamos, bueno, el marketing el viaje del héroe, no sé si has escuchado alguna vez hablar sobre esto. Sí. ¿Por qué? Por varios motivos, porque hay algo que nunca se puede negar y son las historias cuando tú cuentas una historia y además la cuentas con detalles, con, con, con específicas la gente se mete tanto en la historia que, que no lo puede negar, que dice, hostias, es así es, eh, le ha pasado a esa persona y si tú a través de esa historia eres capaz de hablar de esa persona en el punto en el que estaba y al punto al que has llegado y cuál ha sido el vehículo da igual que la persona no tenga ni puñetera idea de astrología, del nt o lo que sea dice, joder, si es que Jesse estaba aquí y ha estado aquí. aquí, que es donde yo quiero ir y este ha sido el vehículo, por eso es tan importante el tener eh, una mm. buena historia del héroe bien redactada, para que cuando tú la cuentes a cualquier persona que pueda ser tu avatar, se vea identificada y diga, hostias, si es que yo quiero ser como Jesse, porque Jesse estaba en A, ha ido a B y lo que le ha llevado de A a B ha sido este vehículo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo consigo ese vehículo? Claro, o sea, realmente toda la gente que, que, pues que está ahora conmigo en el método, que viene a sesiones uh -huh. de breadball, que a sesiones de que consume todo lo que yo hago es por esta historia, pero claro, ya son personas que o me empezaron a seguir o que han, vido, han visto toda mi, mi trayectoria, entonces han ido conectando con todos los puntos, pero claro, son personas que ya están dentro. ¿Pero ¿Tú serías capaz de resumirla en un minuto y de hacerla tan larga en una hora? ¿En un minuto? ¿Tu historia del héroe? De historia, ¿Tú serías capaz de hacerla en un minuto, de contarla en un minuto o de hacerla tan larga que te pueda ocupar una hora? Podría hacerla en una hora, perfectamente. ¿Y serías capaz también de resumir en un minuto? Sí. Venga. No voy a ponerme una hora. Una hora llevamos. No, no, te estoy diciendo, vamos a ver, tu historia del héroe, ¿vale? Tu viaje. ¿Tú serías capaz de hacerlo tan extenso que ocupase una hora y tan cortito que ocupase un minuto? Sí, pero tendría que pensarlo para resumírtela en un minuto. Entonces todavía no la tienes lista. Bueno, puedo probar. ¿Denga? Mi historia del héroe empieza en 2019 con una crisis personal muy heavy que me hace salir de una ruptura donde me encuentro perdida, con ansiedad, con estrés, con falta de sentido, eh, con, bueno, con mucho agobio interno y eso me lleva a un viaje interior en el que a día de hoy me ha hecho pues, saber quién soy, eh, sentirme una persona independiente, eh, con claridad con paz interior aunque esté en este proceso a nivel laboral pero sí que me ha hecho tomar conciencia realmente de qué es lo que quiero y hacia dónde me quiero dirigir y realmente vivir la vida que me dé la gana o sea al final no sé si va un poco por ahí pero no sé si me he dejado algo ahí en el no, medio No, lo has hecho muy bien lo has hecho bien. pero volvemos un poco a lo mismo me falta un poco más que hables de, de, de, de, de me has dicho un viaje interior es lo único que me he quedado con el vehículo claro pero no sé si el vehículo ahí podía puedo hablar del vehículo que me llevó a eso Claro. O sea, ¿Qué herramientas utilicé para llegar aquí, a donde estoy ahora? Al final lo que buscas con esa historia del héroe es contarle la historia de la otra persona, pero en tu historia. Que yo cuando... bueno. Claro, pero como muchas veces hablamos del tema del vehículo, que realmente a la persona le da igual qué herramientas hayas utilizado para llegar a este punto, entonces yo te voy a acompañar en ese proceso de transformación, utilizando todas las herramientas y todo el conocimiento que yo adquirí en ese tiempo, para estar en el punto en el que me encuentro ahora. Sí, pero es decir, entonces la, la persona cuando tú le cuentas esa historia tiene un vacío porque dice vale estaba en A, ahora está en B, pero no me ha quedado claro cómo ha llegado de A a B. ¿Entiendes? Es decir, vale. Hablando de la historia, es decir, me falta como un viaje interior ya, pero qué exactamente el Néctar, sí, que... Astrología, vale, la mañana, vale, vale. por la mañana, vale. que lo menciones. ¿Por qué? Porque después eso es lo que le venderás. Vale. Cuando llegue el día de lo que tú vayas a vender, le vas a vender eso que a ti te hizo cambiar. Y si la persona no ha escuchado hablar sobre esto antes, va a decir, pero ¿qué coño es esto? O sea, ¿qué me estás vendiendo? Pero sin embargo, si ya lo has introducido en tu historia, si ya lo has contado, que eso fue lo que te hizo pasar de A a B hasta lograr tu Maldivas, va a decir, joder, si es que lo que me está vendiendo es justamente lo que a ella le hizo pasar de A a B, quiero eso. Sí, pero que sí que incluiría las herramientas, todas las herramientas que, que implementé hasta llegar al punto. O sea, no tiene por qué, quiero decir, no tiene por, yo para crear un negocio online tuve que invertir no sé cuántos miles de euros en Sí, que no tienes que contar todo, pero un poco citar lo que al final... ¿Qué es lo que vas a vender y qué fue lo que te llevó de A a B? Tiene que haber una relación, tiene que haber una coherencia, no puede ser que tú lograste paz interior, que lograste confianza en ti misma a través del fitness y que después vendas astrología. No tiene puto sentido, tienes que... Venga, pues si de A, a B lo que me llevó a hacer todo esto fue CAP, LNT o, o astrología o fue... Sea lo que sea, es eso después lo que tienes que vender. Yo cuando hablo de crear negocios online, por ejemplo, digo, vale, pasé de, de, de estar trabajando jodido por cuenta ajena, eh, sin poder ver a mi pareja, a crear mi negocio online, a poder hacer lo que más me gusta, que es viajar, gracias a los lanzamientos. ¿Qué es lo que vendo yo después? El, aprende la habilidad de hacer lanzamientos. ¿Para qué? Para poder crear un negocio online. Pero no te hablo ni del fitness, no te hablo de desarrollo personal, que lo he utilizado y que forma parte. Sí, pero no ha sido lo que me ha llevado a crear un negocio online, ¿entiendes? Sí. Vale. Trabajaré en ello. Pero está muy bien, lo o sea, lo si tienes claro, y algo muy importante, mira, cuando hablas del punto A, has hecho muy bien en, en hablar de, de cómo te sentías, que eso es muy importante. Porque la persona... <coughs> O sea, si tú me dices, bueno, yo estaba, pues como tú me decías, salí de la ruptura y entonces de la ruptura, pues pasé y ahora me, me encuentro bien. Pero tú has sido capaz de profundizar, de decir cómo te sentías después de la ruptura. Entonces, cuando le hablas de sentimientos, de cómo te sentías, la persona empatiza porque te joder, o se que, que, no, que sentía que no valía la pena o que no se quería. Es justamente como yo me siento. Sí. Sobre todo que es importante, que eso le pasa a mucha gente, que realmente en ese estado en 2019, realmente en mi modelo que tenía ahí de éxito, lo tenía todo. Y cuando lo conseguí, no era feliz. Tenía mi pareja, estaba en casa, tenía, me iba bien a nivel de negocio porque ya había salido de, del mundo del, de, de trabajar de cara al público, que es cuando decido emprender, me dedico a lo que me gusta y me levanté una mañana y dije, hostia... Me sentía hasta mal, decía, pero Jessy, si lo tienes todo, si te va bien, si no, no has tenido que volver a Adidas, y era como, ostras, y, y, y me siento vacía, pero no se supone que esto me iba a dar la felicidad. Y ahí fue cuando fue un chasca en toda la cara, y me sentía realmente parada, no sabía qué hacer ese día. Dije, ¿qué hago? Mi vida no tiene sentido ahora mismo. Y ahí fue donde me di cuenta de que realmente la vida era otra cosa, el encontrarse bien consigo mismo no se basaba tanto en ese tener o en conseguir logros, iba por otro lado, y eso me llevó a ese viaje interno, que me fui a México, viajé, conecté con personas, empecé a probar otras cosas, eso me llevó a Ibiza, y todo ese viaje de estos años, la pandemia también para mí fue muy importante, pues me llevó a donde estoy ahora. Ya. Yeah. Bueno, eso, como, o sea, por cerrar, porque tampoco tiene por qué, o sea, el objetivo un poco de esto era, bueno, plasmar una situación. Y creo que es importante que en el punto en el que me encuentro, el mensaje que también me digo y le digo también un poco a la gente, es que creo que el caos para mí es la señal de que voy por el buen camino, de que estoy en un proceso de transformación muy grande y que realmente lo que viene ahora ya va a ser una expansión bastante grande de, de, de donde he estado, o sea, estos años... Eh, creo que he evolucionado mucho, he conseguido, eh, bueno, pues ayudar a muchas personas, eh, evolucionar yo mucho personalmente, pero creo que eso ya culminó. Y ahora por eso toca darle una estructura y un cambio muy grande a mi trabajo para poder ya esto expandirlo. Entonces, a pesar de que hay días que me levanto agobiada, como me he podido levantar hoy, que me levanto con mucho ruido, bueno, pues también tengo las herramientas, digo, vale, ok, respira, medita ya está, y, y abraza un poco esta sensación, se irá yendo, no me agobio, ya no le doy tanta energía, pero recordarme que realmente estoy por el buen camino, porque al final, cuando quieres construir algo mucho más sólido, todo se tiene que caer, y eso también puede ser tu entorno, eh, tú tienes que, o sea, tienes que transformarte, estás en un proceso de metamorfosis grande, estás como un poco saliendo de esa crisálida, entonces, deja que todo se caiga, y, y por eso creo que el caos... Es súper importante para que luego haya una armonía dentro de ese caos. Entonces, bueno, es como un mensaje para mí y para todos, que me lo recuerdo. Y ya. Y llegará un momento, el siguiente diré, tengo ya la claridad. Y creo que también es importante, la claridad en este tiempo he aprendido que lo hablábamos ayer, te la da el tiempo, pero el parar, sobre todo. Cuando quieres ganar claridad en algo, tienes que parar. Y si vienes de un patrón como el mío, de exigencia, de hacer, me costaba mucho parar. Hasta que ya llegó un momento este año que dije, no, se acabó. No puedo más. Y realmente, incluso te para el cuerpo, porque mi cuerpo empezó a ponerse malo. Normalmente nunca estoy constipada o tengo fiebre. es como que el cuerpo ya me va hablando. Y, y yo te lo digo, hago analizo mucho las señales de mi cuerpo y cuando mi cuerpo empieza a enfermarse es porque internamente no le estoy dando ese espacio. Entonces fue como, ok, voy a parar, y voy a dejar que la obra se construya. Y para que una obra maravillosa se construya, igual que una casa, no se puede construir de la noche a la mañana, tienes que dejarle espacio. Entonces, dale espacio, tómate tu tiempo, deja de hacer tantas cosas, y cuando vayas vaciando un poco el ruido de tu mente, pues irás también ganando claridad de hacia dónde te quieres dirigir. Entonces, bueno, y confía. Y <risa> <risa> sí, sí, nada, te queda, te queda espectacular. ¿Quieres que lo dejemos ya por, por aquí? Sí. Venga. Pues hasta el próximo episodio, amigos. <risa> Tenemos que ponerle título a esto, ¿eh? Karma y café me ha venido. Pero ¿por qué la botella se llama... <risa> Digo, ¿por qué el karma? <risa> karma y café. ¿Te imaginas la que te digo, joder qué puta que no estaba grabando? No. <risa> bueno, no pasa nada.